Y podéis generar con esta estrategia hasta 100 dólares semanales si la aplicáis correctamente y sobre todo si la aplicáis con consistencia. Hay que ser perseverantes. Es muy fácil promocionar las ofertas de CPA gratis y os voy a mostrar cómo paso a paso en los siguientes minutos. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia.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 Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes promocionar ofertas de CPA de forma rápida y gratuita en este 2022. Este ejemplo va a ser para público anglo, pero lo puedes hacer exactamente igual para el público en LATAM, es decir, para el público de habla hispana. Lo primero que vamos a necesitar es una red CPA para nuestras ofertas. La red que yo he seleccionado es una red de Content Locker, pero tú puedes elegir la red que quieras. Bueno. Elegiremos nuestra red de Content Locker, nuestra fuente de tráfico va a ser YouTube y vamos a trabajar vídeos cortitos para promocionar nuestras ofertas de CPA. Vamos a hacer un lead magnet porque esto es Content Locker y te voy a explicar paso a paso cómo hacer todo. Primero, vamos a buscar nuestro lead magnet. Para el contenido gratuito vamos a usar PLRs. Vamos a ir a buscar un PLR. Tutorial. Tú te vas a, tu nave a Google o a tu navegador favorito y buscas PLRs, tal como te lo muestro aquí. Mira, PLR Free y te van a aparecer un montón de sitios para PLR. Tú dale clic a cualquiera. Todos funcionan, todos sirven. Yo voy a abrir este, este y este y voy a buscar un contenido, en este caso, de perritos. Ya sabes que a la gente nos encanta ver perritos y gatitos. Entonces, en tu barra de búsqueda le pones dogs y buscas por aquí lo que hay acerca de perritos si no hay no te preocupes te vas a otro sitio y aquí te aparecen los resultados para dogs mira dogs pet plr mega bundle dogs plr vamos a quitar esto que nos estorba eh, y por Ergenicos, dogs dogs hay un montón de dogs estos son todos de pago así que no lo vamos a usar nos vamos a ir a otro este es toque se llama id id plr y vamos a buscar lo mismo Dogs, ahí. Mira, aquí tenemos esta. For the love of dogs. Dogs, ay, qué bonito. Dogs son los considerados los mejores amigos del hombre, bla, bla, bla. Dog, stock videos para dogs. Dog Health Exposed. Eh, taking care of small animals. Dog adoptions. Y luego ya vienen más cosas, ¿vale? Nosotros elegimos uno, el que queramos. Este, por ejemplo, mira Dog Training. New Dog Training Information Software. Es interesante. Mira, también hay para gatitos. Training your dog. How to choose a dog. Training your dog. Este. Vamos a poner este. Training your dog. Le damos clic a training your dog. Y lo vamos a descargar. Dobla. Lo está bajando. Y tal como lo baja, lo vamos a subir nosotros a un estoraje. En mi caso lo voy a subir a Google Drive. Me voy a Google Drive y lo subo. Yo tengo una carpeta que se llama Content Locker y ahí lo voy a arrastrar sin más. Lo arrastramos, lo dejamos ahí, se sube y nosotros lo que queremos es el enlace. Ya lo tenemos aquí, ves, Training Your Dog, bla, bla, bla y le voy a dar clic para seleccionarlo. Le doy aquí donde dice enlace, le doy clic, el enlace y le digo que nos dé un enlace no restringido sino que le doy clic y que sea para todo cualquier persona. Y lo copiamos, cualquier persona el lector, copiamos el enlace y lo reservamos en un bloc de notas. Yo tengo aquí mi blog de notas y ahí lo reservo. Y esto va a ser nuestro lead Magnet. Listo, ya lo tenemos ahí. Ahora ya con nuestro regalito nos vamos a nuestra red CPA. En mi caso yo voy a usar CPA Grip, pero tú puedes usar la que tú quieras. La que más te guste, esa usas. Voy a entrar. Y dentro de CPA Grip me voy a ir a donde dice Monetization Tools y dentro de Monetization Tools URL File Lockers. Le voy a dar clic. No me voy a complicar demasiado, así que simplemente voy a crear un nuevo locker. Le voy a decir que acepto. Continuamos. Voy a elegir la plantilla clásica, sin más. Esta misma, ¿ves? Complete, bla, bla, bla. Vamos a poner Complete a Simple Survey. Una sencilla, bla, bla, bla. Y vamos a poner en rojo. Podemos poner el color que tú quieras. Vamos a ponerlo así en rojito. Ahí está, bla, bla, bla, bla. Empieza la descarga, después de completar, bla, bla, bla. Aquí le voy a meter una imagen. ¿Ves? Voy a dar clic donde dice imagen insert image, y le voy a poner la url ¿qué url? pues me voy a ir a donde bajé mi mi dog, ¿ves? aquí le doy con el botón derecho y le voy a decir copiar dirección de imagen, le doy clic, me voy nuevamente a CPA grip, lo pego y le doy a submit ahí está, mira qué chulo no lo ves aquí pero ahora lo verás ya está, y le voy a decir aquí que el locker, el content locker, mira lo ya apareció y el locker va a ser el que ya teníamos reservado Es este Cuando la gente haga lo que tiene que hacer Van a recibir su guía Ya está, eso es todo No voy a hacer nada más Offersize, 16, Lato, bla bla bla After competition Sin más, no voy a hacer nada más Le voy a dar a refrescar a la vista Y eso es todo Mira qué bonito Ya está, y le voy a guardar Y una vez que está guardado Voy a coger los links, get links, y voy a usar... Acuérdate que aquí tenemos varias opciones de dominios. Entonces tú puedes usar la que quieras. Yo voy a usar, por ejemplo, Bulker. Esta voy a usar Bulker. Y eso es todo. ¿ves? Le voy a dar copiar el enlace, copy link. Y me voy a ir a mi blog de notas y voy a poner este enlace. Y ese enlace va a ser enlace para compartir. Y a continuación lo que voy a hacer es irme a la fuente de tráfico. Y en la fuente de tráfico yo voy a hacer un vídeo. ¿Qué vídeo? Pues me voy a ir a Pexels, por ejemplo. ¿Ves? Aquí lo tienes, Pexels. Le voy a dar Pexels Free Stock Photo. Tú puedes ir al que tú quieras. Hay varios sitios de stocks de fotos gratis. Y voy a poner aquí dogs sin más. Y que me, y me busque todo lo que, sea, lo que sea con dogs. Dogs y ponemos vídeos. Tienen que ser vídeos porque los vamos a subir a YouTube. Mira, este está muy bien, este está genial, este está súper bien, este también. Hay muchos que son muy bonitos. Hay tantísimos que te da igual, elige el que tú quieras. Vamos a ver este. Este también está muy bien. Vamos a ver este. Le voy a dar clic, se abre y simplemente lo voy a descargar. Mira, son unos pocos segunditos, 10 segundos y lo descargo. Free Download. cierro esto y vamos a poner que sea en Full HD. Y lo descargamos. Voy a descargar otros dos para que sean interesantes. Mira, este está bien. Lo voy a descargar. Siempre te va a pedir esto. Tú con cerrarlo es suficiente. Y vamos a buscar otro que sea de Training Dogs. Vamos a ver. Este otro, por ejemplo. Que está, este este está bien. Vamos a descargar este. Cerramos. Y ya está. Y nos vamos a ir a Canva a hacer nuestro vídeo. video. Entonces voy a abrir Canva. ¿Ves? Canva.com. No necesitas que sea de pago, la versión gratuita te sirve perfectamente bien, la voy a abrir, voy a entrar a mi cuenta y aquí dentro de Canva voy a poner vídeo, ves aquí dice vídeo y vamos a poner un vídeo vertical, vídeo para móvil, esta misma. También puede ser en, en horizontal, ¿eh? no tiene nada que ver una cosa y otra, simplemente porque lo voy a poner como un short, pero no es obligatorio que sea como un short. Ves aquí tenemos estos vídeos, pero como nosotros ya tenemos uno, aquí donde dice subidos, vamos a dar clic. Y dice arrastra el contenido. Entonces pues aquí están los vídeos. Arrastra el contenido. Como no tengo ninguno lo voy a arrastrar. Voy a arrastrar este. Que es el Bluebeard. Ahí está. Voy a arrastrar este otro. Y este otro. Voy a hacer el ejemplo solo con uno. Pero tú puedes hacer los que tú quieras. Vamos a poner este. Ahí está. Lo vamos a poner hacia abajo. Me ocupe toda la pantalla. Y vamos a poner un pequeño letrerito. El letrero va a ser me voy a texto y dentro de texto tú puedes poner textos normales, o bien fíjate que aquí abajo hay textos ya súper bonitos, así que voy a elegir uno de los que ya estén aquí sin darme mucho mal este por ejemplo son gratuitos, ¿ves? lo pone aquí y le vamos a poner voy a ampliar un poco la el tamaño ¿ves? vamos a aumentarlo al 50%, eso es para que veamos exactamente lo que hacemos y aquí lo voy a poner esto lo quito lo voy a desagrupar te lo había agrupado fíjate que aquí donde dice estos botoncitos el desagrupar clic ¿sí? ya me lo desagrupó voy a quitar esto esto y aquí voy a poner bueno pero en inglés <ríe> don load don Oh, agua, y voy a ir al librito a ver cuál era para ponerle exactamente el mismo nombre: Training Your Dog. Control C. Si no tengo muy claro cómo escribirlo, ya sabes que me voy a Google Translate y le voy a poner en español guía de entrenamiento canino, por ejemplo, Dog Training Guide. Le voy a dar clic, me voy a ir nuevamente a Canva. Y aquí le voy a poner download Power dog training guide. ¿Vale? Yo le voy a poner un poco más grande. Así, muy mona. y Para que se vea bonita, vamos a poner aquí un cuadro. Algo rápido. No hace falta que esté súper elaborado. Así que este cuadrito. Lo voy a hacer grande. Así. Le voy a quitar un poquito de transparencia. Así ah, sin más, y le voy a poner lo. Voy a duplicar este, este elemento y este, los dos. Eh, control D se duplican. Me lo voy a bajar y lo voy a poner hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y vamos a ponerle enlace en la descripción para que lo puedan descargar. Link con descripción de quitamos todo esto y vamos a poner una flechita una flechita bonita que no nos estorbe demasiado ahí, eso es y vamos aquí nuevamente en elementos vamos a buscar una flecha flecha o oh, arrow, lo puede leer en inglés o en español y vamos a poner esta flechita aquí se ve enorme pero la vamos a hacer chiquitita vamos a, vamos a hacer chiquita, chiquita este elemento no se puede poner en otro tono, así que vamos a poner esto aquí, esto aquí arriba. Y como es negra y casi no se ve, lo que voy a hacer es cambiar el color del texto. ¿Ves? Me voy aquí a donde está el color del texto, lo pongo en este color. Ahí ya no se verá nada, pero voy a cambiar el color del recuadro. Vamos a ponerlo en blanco y así. ¿Ves? Ahí está el link en la descripción. Puedes poner on o in, que da igual, description, listo, ya está, ya está nuestro videito de 16 segundos y lo vamos a descargar. Lo descargamos como vídeo mp4 y descargamos y no lo va a guardar. Mientras lo guarda me voy a ir a YouTube, en tu canal, este es un canal de prueba, no hay nada, ves, no tiene absolutamente nada. Y este canal que se llama Joyan Relax, voy a subir un vídeo, le voy a dar clic a subir vídeo. Voy a seleccionar el archivo del vídeo que acabo de descargar de Canva, que yo no hice nada. Lo subimos, lo está subiendo ya. Ahí está, Training guide Vamos a ponerle con G mayúscula. Y vamos a ponerle entre corchetitos. Pony Dogs. Con la F es mayúscula. Cierro los corchetes. Y le voy a poner un perrito, un emoticono de un perrito. Como estoy en Windows. Voy a presionar la tecla de Windows y el punto y me van a aparecer los emoticones. Si tú estás en otro sistema, pues igual tienes que hacer otra cosa. ¿Ves? Aquí me aparecen. Busco los perritos. Aquí están los animalitos. Busco un perrito que sea bonito. Aquí está, mira, este perrito. Ves pues aquí lo pongo. Esto mismo lo voy a poner aquí abajo y el enlace de nuestro Content Locker, que es este enlace para compartir Lo copio, ctrl c Y lo pongo aquí Y le voy a poner otros emoticonos De unas manitas A ver si aparecen las manos Este por ejemplo, me voy a poner aquí las manos Para que lo vean ahí Y le voy a poner aquí El enlace Listo Y eso es todo Y lo que le voy a poner ahora es Hashtags Bueno voy a poner aquí el hashtag short para que es un short. Aunque esto no es necesario. ¿vale? Que tengo, fíjate que aquí tengo miniaturas. Voy a dejar esta por ejemplo. Una miniatura que sea atractiva. Esta que se ve el perrito. ¿Ves? Aquí se ven los perritos. Y voy a poner hashtags. O etiquetas. Como no tengo listas. Pues no hay nada. Listo. Y me voy a poner las etiquetas. Etiquetas. Aquí está. Y en etiquetas voy a poner. Dogs. Dogs. Puny dogs, puppies, porque los puppies son cachorritos. Mm, training dog, how to train a dog. Um, training puppy, mm, puppy training. Si no tienes claro qué etiquetas poner, te vas a este sitio que se llama. Este es un generador de etiquetas. Tú te vas a YouTube y buscas un vídeo que tenga mu muchas visualizaciones. Por ejemplo, aquí voy a poner Dog Training. Por ejemplo, aquí Dog Training. Porque nosotros estamos promocionando un, un Dog Training. Hay un montón. Vamos a ver uno que tenga muchísimas visitas. Por ejemplo, esta que tiene un millón de visitas. Esta misma. Voy a copiar el enlace, control C para copiar el enlace, o bien en compartir, y me voy a el extractor de etiquetas, y le doy a consultar. Aquí lo tenemos, mira, un montón, bla, bla, bla, como son muchísimas, aquí las tengo todas, las voy a copiar todas, control C o copiar, me voy a mi propio vídeo, aquí, y las pego. Fíjate el score, en, porque yo tengo esta herramienta, me pone 50 sobre 50, genial. Ahí estamos. Me voy a la siguiente, me voy a la siguiente, me van a comprobar que no haya derechos de autor, no hay porque es de Pexels, siguiente, y lo voy a publicar, sin más, público, todo el mundo puede verlo. Publicamos. Y eso es todo. Como tiene, puedes compartirlo en todos estos sitios sin ningún problema. ¿ves? Te da todo esto para compartir. Si tienes cuenta en Pinterest, en blog, en lo que sea, tú compártelo. Compártelo porque mientras más lo compartas, más opciones tienes de que la gente venga, haga clic en el enlace y rellene las ofertas si quieren bajar el Doc Training Guide. ¿Vale? Cerrar. Ya lo tenemos. Voy a ir a mi panel de control. Y aquí lo tenemos. Qué bonito está. Mira, está súper bonito. Y eso es todo. Voy a recapitular. Haremos un resumen. Primero, buscamos un lead magnet dentro de los PLRs para que no nos cueste nada. Y ese lead magnet, en nuestro caso, fue una guía para entrenar perritos. Luego nos fuimos a CPA Grip e hicimos un content locker para que la gente se descargue la guía de perritos cuando rellene nuestras ofertas. Nos fuimos a Pexel a buscar tres vídeos de perritos, los descargamos. Y nos fuimos a Canva a hacer el diseño de nuestros perritos lo descargamos y nos fuimos a youtube a nuestro canal a subir el vídeo con las etiquetas ganadoras buscando uno de los vídeos que tiene más reproducciones y poniéndolo en la web generador de etiquetas de youtube las copiamos los pusimos en nuestro propio vídeo y eso es todo y con esto ya con el con lo que hace youtube solito vamos a empezar a tener nosotros visitas a nuestro sitio y la gente va a empezar a dar clic en nuestros enlaces y nosotros vamos a empezar a generar nuestros dineritos. Como ves, es una forma de promocionar ofertas de CPA de forma muy rápida, gratis, no hemos pagado ni un solo centavo para todos 2022 y las que sigan y nos puede generar hasta 100 dólares semanales. Bueno, Marketer, espero que te haya gustado este video, que lo pongas en práctica es muy sencillito, ya has visto que, que no nos ha costado absolutamente nada, ha sido muy rápido y que con esto puedas empezar a generar tus primeros ingresos online o que aumentes los que ya tienes. Me despido, Marketer. Espero que pases una buena tarde. Te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video. Y recuerda que todos los enlaces te los dejo aquí abajo. Suscríbete al canal, comparte el video, dale like si te ha gustado y por último, Marketer, recuerda que este año, pase lo que pase,